Bienvenidos, muy buen día una vez más aquí en Al Día el Informativo de la Televisión Universitaria. Estamos arrancando nuevamente para compartir información del ámbito universitario, de la sociedad. Vamos a ir desandando esta hora de información. Entonces, quédate con nosotros, nos puedes seguir a través de la página transmedia.unam.edu.ar Todo disponible para que estés eh, y te sumes a esta gran comunidad de información. Vamos a ir compartiendo algunos temas que tienen que ver tanto con el ámbito aquí de la UNAM eh, como cuestiones sociales de interés, así que no te vayas, eh, acompañanos durante toda esta hora, ya volvemos. De regreso aquí en Al Día y vamos a comenzar el programa hablando sobre criptomonedas, un tema sin duda que hubieron varias capacitaciones, pero que por ahí todavía no, no se termina de entender y todavía genera muchas dudas y para eso la tenemos a la abogada Ruth Vargas. Ella es capacitadora justamente en este tema, así que vamos a consultarle. Eh, hubo una cuestión aquí en Misiones con eh, las criptomonedas también, así que bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, todo bien. Bueno, explícanos un poquito, eh, se dio una, una situación de cotizar, por así decir, eh, metros cúbicos de agua, ¿no? Con respecto a esto. Sí, hubo una empresa acá en Misiones, sí. eh, Aguas Misioneras, uh -huh. que creó una criptomoneda respaldada en el metro cúbico de Aguas Misioneras, uh -huh. eh, de aguas dulces, sí. digamos. Entonces, bueno, yo quería comentar bien cómo es el tema esto de la tokenización, si es una criptomoneda, es un dinero, ¿qué es? Entonces yo decía, bueno, voy a explicar qué diferencia hay, digamos, porque una criptomoneda, así comenzó, digamos, a utilizarse la blockchain, uh -huh. para dinero circular, digamos, dentro de la blockchain. Y después con el tiempo ya se utilizan para otras cosas la blockchain, como esto de tokenización, porque blockchain uh -huh. es como internet. Claro. Es como que yo digo, bueno, tengo internet, puedo usar WhatsApp, puedo usar el correo, claro. puedo usar muchas cosas por internet. Acá lo mismo, blockchain es la tecnología que está detrás. Uh -huh. Entonces puedo crear otras cosas. Y la tokenización de empresas es justamente eso, es poder crear un activo digital uh -huh. que represente una división o una partecita de esa empresa, uh -huh. Algo así como un token puede ser, eh, puede ser <coughs> cualquier cosa puede ser tokenizada, uh -huh. este, un cuadro puede ser tokenizado una casa, una empresa, claro. porque representa un valor en determinado contexto. Uh -huh. Vamos a poner una ficha de, de, ¿viste las fichas de los casinos? Sí. Esos son tokens, uh -huh. que en ese contexto tiene un valor, uh -huh. pero en realidad son un plástico. Claro. Pero tiene un valor en ese contexto. Entonces uh -huh. los tokens es lo mismo. En una empresa tiene un valor dentro de ese contexto. Claro. Y es digital. Y en el caso de eh, esta empresa misionera que mencionabas ¿cómo, ¿cómo se dio el tema? Bueno, para, ellos, para entender un poquito ¿no, el contexto. Sí, ellos crearon una criptomoneda, en realidad es una tokenización, respaldado en eso, porque, por ejemplo, una cripto eh, eh, puede estar respaldada, por ejemplo, como yo siempre digo, el DAI, USDT, Coin están respaldados en dólar. Entonces, un, una cripto, un dólar. Entonces, no es que, que es tan volátil. Claro. Por eso respaldan en algo. Ellos respaldaron en un metro cúbico de agua. Y está bueno porque sacaron al mercado esa tokenización que puede servir como para que la gente pueda tener como una unidad de valor dentro de esa empresa, representado en esa agua, digamos. Y, y la gente entra como inversora. Lo que pasó ahí, que se, ahora se está cuestionando todo, es la administración de eso, de cómo lo están eh, administrando. Porque como no hay leyes todavía que digan, bueno, así se hace, así no se hace, esto puede ser, esto no puede ser, es como muy ambiguo todo. ¿viste? Claro. Entonces, lo que pasó ahí fue que ellos lanzaron la tokenización para los inversores y recaudar fondos, la empresa, compraron paquetes de lanzamiento, de preventa al 50%. Y luego eh, hubieron algunos descuentos también dentro de esos paquetes de lanzamiento. Entonces dicen, bueno, está perjudicando a la empresa tantos descuentos que después va, eh, si el inversor va a ir por el precio de ese token. Sí, es como que yo te vendo una acción de una empresa respecto a lo que vale, por ejemplo, a un dólar, pero te estoy vendiendo a la mitad del dólar. Cuando vos vengas a reclamar tu, tu toque, te voy a tener que dar el valor del toque. Claro, todavía es como un mundo bastante complejo de entenderlo, sí. ¿no? Es como, y más por ahí en ciertas provincias que no, no están... Por ejemplo, en Buenos Aires es, me parece, como más fluido el tema, pero digo, en otras provincias no es, recién estamos eh, ¿no? metiéndonos sí, en esto. Me, recién, bueno, nuestra provincia está muy avanzada en la parte tecnológica, siempre remarco la nueva ley que tenemos de blockchain, de sí. tecnología, pero por ahí hace falta, cuando va apareciendo cosas, también, viste, como que ir readaptándose. Sí. Por ejemplo, un token ahora es como un activo digital para la Comisión Nacional de Valores, ya lo considera como un claro. activo. Entonces, en base a eso, se basan en otras leyes que ya existen. Claro. Todavía no hay una ley específica que regule sobre esto. Claro. Y como vos decís, bueno, las, las provincias se van adaptando... Sí. Y cada una va haciendo, viste, avances. Nuestra provincia está muy avanzada porque tenemos la escuela de robótica, la escuela de innovación, eh, esta tecnología, eh, como esta ley de, de tecnología blockchain. Entonces como que está bueno nuestra provincia sí. y van cometiendo estas cosas que es para bueno, ir avanzando. Prueba y error, ¿no? Sí, prueba sí. y error. Sí. Eh, ¿Qué más me puedes comentar acerca del uso de esto, Digo? Porque, bueno, ahora tomamos el caso de la empresa misionera, pero. Digo, en la vida cotidiana, eh, vos bien marcabas que todo tipo de productos pueden tokenizarse, pueden entrar en este circuito. Eh, ¿Cómo se aplica, por ejemplo, vamos a poner algo, algo básico, ¿no? El supermercado, no sé, compras en supermercado. ¿Se puede aplicar a la vida diaria, digo? Bueno, en realidad, el tema de la tokenización está muy relacionado con las empresas o con las startups, que son la, las empresas que están naciendo, que requieren financiamiento. Entonces, una forma de buscar financiamiento para ellos es lanzar una partecita de su empresa al mercado, uh -huh. como si fueran acciones. El, la otra parte uh -huh. es la que tiene el dinero y que dice, bueno, tengo esta plata, no quiero que se me devalorice, ¿qué puedo hacer? Claro. Bueno, invierto en esta startups, uh -huh. que depende cómo le vaya, es como se va a, a valorizar ese token. Pero vamos a suponer la diferencia que tiene entre las acciones y los tokens, es que yo puedo intercambiar cuando quiera, porque yo lo tengo dentro de una wallet, una billetera o un exchange en el celular. Uh -huh. No tengo que, que estar haciendo como un protocolo para intercambiar. Claro. Entonces cambio por una criptodólar, por ejemplo, y ahí después lo paso a pesos y voy al supermercado, como decís. Uh -huh. Incluso ahora ya se están creando algunas tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, que permiten acá en la Argentina, con las criptomonedas, ir y comprar en los supermercados. Sí. Entonces, uno tenés que estar cambiando, haciendo todo eso. Tenés la tarjeta, vas y pagás. Claro. Y te hace la conversión automática. Uh -huh. este, es como de a poco se va incursionando para el uso cotidiano. Uh -huh. Todavía está más que nada para la, la parte de inversión, la parte de financiación o conseguir créditos. Uh -huh. Bien. Eh, otra de las cuestiones básicas es cómo, cómo entro en este mundo, ¿no? De, de las blockchain, por ejemplo no sé, alguien que viene totalmente de, de, sin tipo de relación con, con, con este activo, eh, ¿cómo hace? Cómo, ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Bueno, hay muchas plataformas, Ajá. hay muchas plataformas que abren las puertas para, por ejemplo, para los emprendedores que quieren financiamiento y que por ahí no tienen acceso a los bancos o sí. no quieren acceder a préstamos tan eh, variables, digamos, acá tenés la posibilidad de acceder uh -huh a través de esas plataformas y de la misma forma las otras. Uh -huh. O sea, hay que estudiar bien qué plataforma uh -huh. hay que investigar, hay que... No es cuestión de meterse en cualquiera no. que te ofrecen porque también ahí hay, la... hay muchas estafas. Hay muchas estafas, sí. exactamente. Entonces hay que investigar bien. Hay algo que se llama el white paper que es como la hoja blanca, la ruta donde te dice la empresa cuál va a ser el camino, qué va a hacer con tu dinero. O sea, hay que estudiar bien cuáles son los objetivos que tiene esa empresa y hacia dónde va, digamos. Porque una tokenización viene a ser como, un, eh, como una unidad de valor dentro del modelo de negocio. Entonces, tenés que saber cuál es el modelo de negocio, hacia dónde va, y ahí si te conviene o no poner tu dinero ahí. Claro. Lo bueno es que puedes acceder con poco dinero. Uh -huh. O sea, no tenés que ser millonario para uh -huh. empezar a invertir. Ahora, con poco dinero puedes ser un inversor uh -huh. o un pequeño inversor, digamos, a empezar a, a, a incursionar en este, en este ámbito. Uh -huh. Bien, Ruth. Eh, bueno, otra cuestión es, Vos invertís, ¿no? Eh, pones o convertís tu dinero en pesos pesos en criptomonedas, por ejemplo. ¿Eso aumenta de valor? Eh, ¿Varía el valor de la criptomoneda? ¿Cómo, ¿Cómo se da en ese caso? Bueno, ahí hay que diferenciar uh -huh. justamente lo que es una criptomoneda y lo que es una tokenización. Uh -huh. ¿viste? En realidad, todos le llaman cripto, el cripto, la cripto, claro. la cripto, pero son tokens. Uh -huh. Por ejemplo, una criptomoneda como Bitcoin uh -huh. se rige por la oferta y la demanda. Entonces, el precio va a estar regido por eso, por el precio, eh, o por la oferta y la demanda. O sea, si, si se vende, si no venden, si ahora, o sea, por el mercado. En cambio, un token va a estar respaldado por la empresa o la actividad que realiza la empresa. Entonces, ahí vos ves, ah bueno, yo quiero invertir en criptomonedas y tenerlas ahí. Claro. Si compro Bitcoin, las tengo ahí, tengo que ya pensar en largo plazo. Digo, bueno, 10 años no toco ese dinero, entonces sube, baja, sube, baja... Y a mí, digamos, no me, no me afecta porque yo ya lo planifiqué a 10 años. En cambio, por ahí un token, yo puedo ir viendo, decir, bueno, ¿cómo le va a la empresa? Ya es como más palpable, es más, claro. ¿viste? Como que decir, bueno, está respaldado en algo físico, está respaldado en personas, que depende de la persona. Porque el mercado no lo podemos controlar. Pero una empresa, sí, ya depende de quién es la gerencia, quién es el marketing que están haciendo, cuál es la administración que le van a realizar, ¿entendés? Entonces, también tiene que ver en qué vas a invertir. Vas a invertir en algo que es volátil, pero que sabes que dentro de unos años va a valer mucho, o vas a invertir en algo que también puede caer, digamos, como una empresa puede fallar, digamos. ¿list? Entonces, puede caer tus acciones o puede caer tu valor, pero depende y ya más que, de las personas. Claro, ¿y qué opinión tienen, opinión por decirlo de alguna manera, no? qué visión tienen los bancos que bueno, que tienen regular, eh, regulaciones y normas, con respecto a esto, digo, con respecto a las criptomonedas, a la tokenización, ¿cómo, cómo ven? Bueno, esto es como antibancos, mm. por decirlo de una manera. Claro, porque... porque no tiene un respaldo físico que vos decís, bueno, me voy a sí, una claro. sucursal y pregunto. Exactamente, claro. exactamente. Pero si sí tiene eh, sucursales digitales, claro. o sea, podés preguntar, hay soporte mm. técnico, hay, hay todo, digamos, una plataforma que te responde. Mm. Lo que pasa es que los bancos eh, tienen otra regulación y dentro de esto todavía no hay una regulación propia. Claro. Se basan en regulaciones de otras uh -huh. cosas, sí. por eso. Bien, bueno, eh, Ruth, te esperamos la próxima para da. seguir hablando sobre el tema, es muy amplio y bueno, sé que vos estás al frente de capacitaciones constantes ¿no? sobre este sí, tema. Sí, sí, sí, sí. Desde la, la, la Cámara de... Eh, el Movimiento Industrial, el Movimiento Industrial Misionero. Exactamente. Bien, bueno, bueno, gracias Ruth. Gracias, gracias a vos. Compartimos una pequeña pausa en Ali y ya seguimos. Vamos de regreso aquí en día y bueno, tengo un libro como verán aquí en el escritorio porque hoy se va a presentar en la Facultad de Humanidades, ¿no? En la Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales, el libro Soplando la potente fragua. Los compiladores son Sebastián Ramírez y Laura Huertas. Eh, estudios sobre clase y lucha de clases en el capitalismo contemporáneo, así que ya los tenemos a ellos para que nos comenten acerca de, del objetivo, de qué va este libro, y bueno, te damos la bienvenida, Laura, Sebastián, gracias. Muchas gracias, bueno, gracias por el espacio, eh, muy contenta de estar acá, se está eh, moviendo, hay mucho interés por, por la aparición del libro, así que bueno, esta tarde... Eh, les contaremos un poco más profundamente de uh -huh. qué se trata. Y... Bueno, ¿cuál es eh, el objetivo central o el eje central que eh, se trazaron al, al compilar esto? ¿no? Bueno, cuando nosotros nos, nos dispusimos a, a elaborar el libro, que en realidad es un proyecto colectivo, uh -huh. eh, la idea era poder discutir algunos aspectos de la conflictividad social eh, como tópico general, digamos, ¿no? Eh, y la decisión fue hacerlo desde una perspectiva, que es la perspectiva que nosotros venimos desarrollando ya hace más de 12 años en el equipo de investigación nuestro, que es el GH, este, que está en, en la Universidad Nacional de Quilmes, digamos, como institucionalmente. Pero bueno, tiene está extendido digamos, a, toda la, a todo el país, eh, incluso van a encontrar los lectores las lectoras en el libro dos eh, artículos de, de compañeras que no... No, no son un uruguayo y otro es eh, de un caso brasileño, uh -huh. es decir, trascendió la frontera nacional, digamos. ¿no? Pero digo, en general, cuando nos propusimos eh, elaborar el libro como un material este, que nos permita a nosotros poder no solamente mostrar lo que hacemos eh, en términos de, de, de labor cotidiana, digamos, también es el hecho de eh, poner en cuestión un poco eh, algunas conceptualizaciones respecto de la conflictividad. Uh -huh. Eh, con una y recuperar una perspectiva analítica que nos permita también a nosotros poder eh, posicionar un, un, una lectura respecto de la realidad. Digamos, ¿no? Entonces, un poco el libro este, digamos, encierra esa lógica eh, y, bueno, y eso es, por lo menos, es, está puesto ahí toda nuestra voluntad para que eso suceda. ¿no? Un aporte más para la literatura de este tema, ¿no? Esta temática. Sí, sobre todo una intervención en el campo académico mm -hmm. que. Obviamente eso es variable según cada centro de investigación, cada, cada línea de trabajo, pero en general hay cierta corriente hegemónica, digamos, dentro de la academia que subestima un poco la teoría, la formación teórica, eh, se rigen más por paradigmas, digamos, eh, eh, que eh, son eh, tal vez... de descriptivos o de mucha eh, importancia de la empiria, pero el análisis teórico uh -huh. de la conflictividad social y de los procesos de transformación en la sociedad, el cambio, eh, no están como muy transitados en, en la academia. Y la propuesta de este libro es fuertemente de, de discusión teórica, uh -huh y de recuperar la teoría crítica para el análisis de la sociedad. Uh -huh. Hablan de lucha de clases, capitalismo contemporáneo, digo, hoy, ¿cómo estamos? Porque, como bien marcan ustedes, venimos de haber leído mucho material, pero teórico sobre el tema. digo Hoy en día, ¿cómo está la lucha de clases en América Latina, en Argentina, teniendo en cuenta la movilidad de los distintos escenarios ¿no? No. que se fueron presentando en estos últimos años? Sí. Y bueno, venimos de históricamente de un proceso, de, digamos, de retroceso uh -huh. de la lucha de clases, sobre todo a partir del, de la última dictadura militar. Las décadas del 60 y 70, eh, América Latina... Tenía un proceso de bullición y de enfrentamiento, de, de conciencia, de clase. Me refiero al, a las clases subalternas, al proletariado. Eh, y digamos que ese proceso eh, no se alcanza a revertir. Eh, todavía estamos viviendo las consecuencias de la avanzada del neoliberalismo uh -huh. a partir de de la dictadura y de, y de todo el ciclo de golpes de Estado de, y de dictaduras militares en América Latina eh, y bueno, es un panorama bastante complicado hay retrocesos materiales concretos de los sectores populares eh, concretamente no logramos revertir el, los parámetros de distribución que había en el ciclo anterior o sea que hay que... Eh, recuperar este tipo de horizontes de lectura también para, para aportar a, un, a la conformación de un proceso de transformación progresiva, ¿no? en el sentido de, las, de los sectores más vulnerables y apuntar a un proyecto de cambio. ¿no? Además, con el panorama político, digo, permanente cambio, eh, Chile, Brasil, ahora, digo, también uh -huh. se juegan muchas cosas, ¿no? Claro, digo, lo que nos significa esto que decía Laura es bien significativo, digamos, para, para el hecho de América Latina, para el caso de América Latina. Sin embargo, no significa que digamos, estemos en una estancia tal vez de retroceso que, que, que la lucha de clases no se esté desarrollando, digamos, ¿no? En todo caso, hay un, un estadio diferente, en un escenario distinto al de la década del 70, a ese caldero, digamos, ¿no? De, de, de ese momento. Sin embargo, uno puede ver en las experiencias latinoamericanas eh, una necesidad de, de, de las clases subalternas, lo planteaba Laura en, este, en su intervención, de, de poder avanzar, eh, sobre todo en, en sus derechos, digamos. ¿no? Avanza también conforme a su momento histórico, hay un proceso y hay toda una, una historia detrás de, de, de, esa, de esa situación, digamos. ¿no? Sin embargo. Eh, nosotros lo que planteamos también en el libro, lo que estamos intentando mostrar, es que el proceso de lucha de clases atraviesa toda la existencia eh, de, de la vida, digamos, ¿no? Eh, muchas veces esa, eh, esa manifestación no se da eh, de una manera... Este, eh, no se manifiesta, digamos, ¿no? concretamente en, en, en hechos políticos, pero sin embargo nosotros, eh, hoy justo veníamos hablando de eso con Laura, eh, cuando eh, vamos a hacer una compra en el hecho concreto, en el hecho, uno sí, va conciliado. y lo hace, sí. uno se da cuenta que el proceso, por lo menos aquellas personas que, que, que podemos pensarlo desde esa perspectiva, uh -huh. eh, uno da cuenta el proceso histórico de que uno está transitando un estadio de ese proceso. Uh -huh. eh, si sí es cierto que hay un retroceso y ese retroceso, eh, nosotros creemos que la manifestación de eso... Eh, no, no contradice, eh, o por lo menos hoy todavía sigue dando eh, razones y motivos para que eh, nosotros eh, expongamos este tipo de perspectiva, ¿no? o, o dicho de otra manera, para que esta perspectiva no pierda su, eh, su, su trascendencia en términos teóricos, pero también entendiendo esto que decía Laura en relación a eh, la praxis no va es decir, la práctica este, social no va sin día de la teoría, lo que hace la teoría es o lo conceptual es poder aportar elementos para que esa eh, práctica sea un poco más consciente, digamos, ¿no? entonces eh, si bien nuestro ámbito, nuestra acción política si quieren está este, centrada en la academia o en el ámbito este, académico no deja de ser una acción política consciente y concreta este, que busca de algún modo este, poder poner en discusión este tipo de cosas y bueno, ver también cómo interpela al público para poder Seguir pensando estos problemas. ¿no? ¿Algunos de esos retrocesos que ustedes marcaban, algún ejemplo que nos puedan dar? Eh, bueno, lo más, ¿no? lo más significativo fue eh, en la historia reciente argentina, el, el proceso de la década del 90 eh, con el menemismo, que digamos ahí se, se impusieron algunos parámetros. Eh, cuyas consecuencias todavía ahora, el, eh, el achicamiento del aparato productivo, el endeudamiento con los organismos internacionales, eh, ese fue como un momento clave. Y bueno, el siguiente eh, momento de profundización de estas recetas eh, que... que incidieron en toda Latinoamérica fue el, el último periodo del macrismo que bueno, estamos viendo sus consecuencias sí. todavía sí. uh -huh. sí. no, digo, para aportar un poco a esto, eh, el caso latinoamericano en sí mismo, uno puede pensar en los llamados gobiernos populistas si querés este, en las expresiones eh, como Evo Morales, en el gobierno de Morales en Bolivia este lo mismo Lula en Brasil, digo, todas esas experiencias este, que fueron de algún modo eh, en, el, en un primer momento un, un, una bocanada de aire, si querés, para los sectores populares, pero que sin embargo esas experiencias tuvieron una década, digamos, un periodo de tiempo y la ducha de clase se vuelve a manifestar, digamos, en su máxima expresión, en el sentido de que los movimientos populares, si querés ponerlo en esos términos. Volvieron a tomar las calles, volvieron a la escena pública, porque claramente hay un límite de esos gobiernos en relación a este, canalizar el descontento social. Y uno puede ver que las experiencias esas, yo no lo voy a poner en estos términos, pero muchos plantean, han eh, fracasado, digamos, ¿no? Yo creo que pasó a otro estadio porque ponerlo en esos términos es ponerlo en términos morales, ¿no? fracasó, tuvo éxito, en realidad van avanzando hacia otros estadios en los cuales el proceso de lucha de clases se va reconfigurando hacia nuevos escenarios, y bueno, posiciona claramente ante el Estado, que es de algún modo el, el, el que canaliza todo el descontento. ¿no? Entonces, el proceso de lucha de clases, de nuevo, volvemos a mostrar que este, transita diferentes estadios, pero no es que desaparece, y si no desaparece el proceso mismo que nosotros estamos estudiando, tampoco eh, quedan este, sin efecto las teorías que, que, que avanzan sobre ese proceso y que intentan hacer una lectura de ello. ¿no? Bien, bueno, muy interesante la verdad, y invitamos nuevamente hoy a las 18 horas. Hoy a las 18, ¿Mm? sí. En la Facultad en, de Humanidades. En el Salón de Usos Múltiples. Para todos los que se quieran sumar, así que echa la invitación. Sí, y ahí van a estar a disposición los libros eh, para los que les interesen estos temas y bueno, y vamos a profundizar algunos aspectos como para que se entienda. Bueno, muchísimas gracias ¿Mm? a ambos. Gracias no, gracias a ustedes. gracias en la presentación. Y esperemos. Sí. Gracias. gracias. Bueno, compartimos una nueva pausa en el día y ya seguimos. Bueno, estamos de regreso una vez más aquí en Al día y vamos a hablar ahora acerca de un proyecto eh, que se denomina un seminario interno en realidad se denomina PISAC Covid 19, la Argentina de la pospandemia y vamos a hablar acerca de los resultados y experiencias de este seminario eh, y nos vamos a comunicar para este tema con la doctora Rosaura Barrios, ya la tenemos allí en, eh, a través de Zoom, para hablar un poquito acerca de cómo ha sido este trabajo que vienen realizando desde hace ya un tiempo, así que bueno, vamos a, a darle la bienvenida Rosaura, buen día, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo están? Gracias Hola. por el interés, por el seminario y así como dijiste es como el, el, la frutilla del postre, digamos, de un trabajo intenso que se llevó adelante en periodo de pandemia. Uh -huh. Solo para recordar, digamos, el, el periodo de aislamiento y distanciamiento social por pandemia COVID, los, las agencias de promoción de la investigación de la Argentina llamaron a la eh, conformación de equipos de trabajo federales. Sí que tratan de abarcar la mayor cantidad de territorio argentino para el estudio de la población argentina en relación al COVID. Entonces, sí, de los 17 proyectos que se aprobaron a nivel país, 5 involucran a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. O sea, es un numerazo. De los 17 proyectos, 5 tienen un nodo acá. Y bueno, comentamos más que es... Eh, en, en materia de, de aporte a pensar y reflexionar política pública es muy importante, o sea, de pronto había mucha información sobre el virus y la circulación del COVID, pero había poca información sobre cómo se encontraba la sociedad argentina frente eh, a la pandemia, por eso nos convocan a los científicos en ciencias sociales para indagar en cómo se encontraba la población, ¿no? por eso el día martes como bien dijiste, 4 de octubre, a partir de las 17, bueno, vamos a compartir los cinco proyectos con los responsables de, de cada nodo, vamos a compartir esos resultados. ¿Cuáles fueron los ejes que estudiaron en este seminario? Digo, ¿cómo se encontraba la Argentina en cuanto a eh, niveles de pobreza, de, de emocional? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles fueron los parámetros? Sí, hubieron en la organización de la convocatoria, varios ministerios se involucraron. En principio, por ejemplo, eh, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, Educación, y se plantearon distintos ejes. Entonces, por ejemplo, alimentación, hábitat, eh, violencia y seguridad, eh, saberes técnicos, todo lo que sea educación virtual y a distancia. Hubieron varios ejes de trabajo, los que involucran a la Universidad Nacional de Misiones eh, entramos justo en varios, bueno, seguridad, hay dos, de hábitat hay otro, hay, una, hay un eje que también eh, trabaja la cuestión de la alimentación durante el periodo de pandemia, entonces eh, los cinco proyectos que vamos a compartir resultados el martes, de alguna manera así eh, abarcamos varios de, de esos ejes, pero nos vamos a concentrar más en la población misionera, digamos, que podemos decir... Desde las ciencias sociales de Misiones en relación a la pandemia. Uh -huh. ¿Y cómo, cuál, cuál fue la evaluación, por ejemplo, de la población de aquí de la provincia de Misiones? ¿Cómo ha enfrentado la pandemia? ¿Cómo logró sortear los obstáculos? Porque hubieron muchísimas trabas y obstáculos de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, me estás viendo que te spoilee. Ah, bueno. Perdona. Ah, bueno, perdón. <risa> por lo menos algo. No, no, está bien. Estamos en la pregunta realidad. También es eh, contar cómo fue trabajar en investigación social eh, claro. en un momento donde no podíamos juntarnos. Ustedes saben que las y los científicos eh, sociales trabajamos con el cuerpo, trabajamos en relación con el otro, en entrevista directa, cara a cara, y eso no lo pudimos concretar en la mayoría de los casos, porque, bueno, justamente teníamos el impedimento de. Eh, acercarnos. Entonces también vamos a contar eso. En el caso del de proyecto que yo fui responsable de NODOS, sobre seguridad, y trabajamos sobre la cuestión de los femicidios en pandemia, sí te puedo adelantar que no hubo una, no hubo una un aumento de, de cifras, como sí en otras provincias de la Argentina. ¿no? Entonces, como un adelanto de cómo coordinamos desde nuestro equipo, pero por supuesto que el resto de los responsables va a compartir los resultados que obtuvieron de sus proyectos. Yo lo, lo que sí quería mencionar es que no suelen haber instancias donde los proyectos de investigación compartan los hallazgos, ¿sí? Ajá. Por eso eh, es como muy, para, para mí, en materia de comunicación pública de la ciencia, es un compromiso muy grande, porque también se hace desde el programa de extensión permanente con la científica. Uh -huh. Como un compromiso que tenemos la comunidad científica de la UNAM, en poner a disposición estos resultados para que se piense política pública para intervenir, pero también para planificar. ¿no? Uh -huh. Bien. Rosaura, eh, bueno como vos bien marcabas, trabajaste en esta cuestión de violencia de género, digo, y como sabemos, eh, durante la pandemia se visibilizó muchísimo más el tema de la profundización de la violencia. Digo, Al, al permanecer todos encerrados y demás, es como que este tema eh, fue uno de los centrales. Claro, sí, sí. No sé si recuerdan en los medios masivos de comunicación se instaló un poco esta idea del aumento uh -huh. de los eh, debido al, al, al periodo de aislamiento y sobre todo de recusión con el propio agresor recordemos que la mayoría de los casos suelen darse en relaciones eh, intrafamiliares al, al interior de, de, del hogar de, de la víctima por dar una en, en misiones por lo menos ahí hicimos como, como un diagnóstico de la situación de, de los femicidios bueno, eh, en relación a otras provincias este proyecto en realidad no es de provincias, entonces en Misiones no hubo una, una modificación de, de las víctimas de femicidio. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? sí hubieron en las otras provincias, pero eso lo vamos a ver el, el martes porque también vamos a cruzar datos con los otros proyectos. ¿sí? Uh -huh. eh, sí hubo restricción en la circulación, en el interior y eso hizo que el, aumente o se mantenga el número si las políticas públicas que la provincia tiene en materia de intervenir fueron eh, fueron buenas, digamos, o rápidas, o eficaces, para evitar eso, digamos, todo eso, esos cruces hacemos cuando hacemos esta investigación porque emisiones no aumentó, claro. en el resto de las provincias sí. Entonces, no, hay, hay una explicación, el que bueno, ya te digo, Flor, lo vamos a ver el el martes, porque también escuchando a los otros investigadores sobre qué vieron en el interior de la provincia de Misiones, porque ejemplo, bueno, que, que no tenemos mucho dato, uh -huh. eh, vamos a ver, vamos a cruzar a ver la información. Bien. Recordanos entonces, eh, el martes 4 de octubre, ¿a qué hora? A partir de las 17 horas, vamos a estar en el Zoom de Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este seminario tiene dos instancias. En una primera etapa vamos a estar los cinco responsables de Nodo, con claro. visiones, compartiendo los resultados de nuestros proyectos. Y después va a venir, en una segunda etapa, a partir de las 19 horas, va a haber una conferencia a cargo de, eh, del, de, uno de, los, de un, del Comité Ejecutivo de, del, del PISAC, perdón, del, del Programa de Investigación sobre la Sociedad Cristina sí, de la pos. De la Ay, perdón, programa de investigación de la Argentina contemporánea, bien. digo bien. Juan Giovanni, que él va a estar a cargo de una conferencia y va a hablar sobre investigar en pandemia. Entonces, uh -huh. eh, como estos proyectos se hicieron en el marco de los PISAC, de este programa de investigación de la sociedad argentina, bueno, eh, Juan viene a dar una conferencia. Todas aquellas personas interesadas en la investigación, en cuestiones uh -huh. metodológicas, pueden acercarse, que también va a ser abierta uh -huh. a bueno, la comunidad. Bueno, te agradecemos mucho Rosaura por, por este tiempo también y bueno, eh, esperemos el, el, el día entonces para enterarnos de los resultados. Gracias por el interés y por supuesto esto se vamos a poner a circular en piezas de bocas, en, en infografía, en redes sociales para tener a disposición todos los materiales que tengan que ver con los resultados de estos, de estos proyectos. que Muchas gracias a ustedes por el interés y por el tiempo. Dale, muchas gracias, un abrazo. Bueno, compartimos una pequeña pausa nuevamente aquí en Alía. Recordá que podés seguirnos a través de transmedia.unam.dor.com. Como eh, regresamos nuevamente aquí en Al Día y los, tenemos a los doctores, la doctora María Cristina Area y el doctor Pedro Zapata, que nos van a comentar acerca de las nuevas, la proyección de la construcción del edificio, de los edificios que van a contener IBS y MAM. Eh, para más detalles, bueno, ya los tenemos a ellos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bien. un gusto. Un Muchas gusto, gracias. Bueno, estuvieron recorriendo el área que, aquí adentro del campus de la UNAM. Eh, Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, eh, como vos recién comentaste, está abierta la licitación para la para la construcción del edificio de, de doble dependencia que va a albergar al IBS y el IMAN. Es una licitación que salió a través de CONICET, pero es un proyecto que trabajó en la universidad junto al CONICET. Y hoy lo que hicieron las empresas fue venir a conocer el predio, recorrer y bueno y están empezará hacer los cálculos no para presentarse a esta licitación, es una licitación que tiene mucho terreno, son más de 3.000 metros cuadrados, este es un edificio de grandes dimensiones y bueno que por fin nos va a permitir tener a nuestros investigadores en un lugar adecuado. La concentración bueno era necesaria ¿no? de, de ambos institutos. Sí, en realidad este, estamos un poco dispersos, no. El, ambos institutos tenemos eh, también investigadores, en, nosotros por ejemplo en el IMAM tenemos investigadores en Oberay y en el Dorado, y el IBS tiene investigadores también un nodo en Iguazú, pero todo lo que es posadas igual estamos dispersos, entonces la idea es este, tener un lugar donde podamos estar todos, y el hecho de que esté junto en un edificio IBS e IMAM, este, se pensó como eh, para poder, digamos, eh, tener las capacidades y la infraestructura común y con eso, digamos, es mucho más este, el, el ahorro que se hace, ¿no es cierto? Porque todo lo que es... El trabajo articulado también en un mismo espacio, ¿no? Exactamente. Que mucho sí, más. hay algunas áreas comunes también. Uh -huh, uh -huh. Eh, también me comentaban que va a haber un, un edificio próximo que va a pertenecer a Albiona. ¿no? Claro, dentro de ese, en ese marco, como decía sí. Cristina, la idea sí. un poco tiene la universidad junto al CONICET es en, en este área construir todo lo que es el polo científico, sí. este, donde estén todos nuestros institutos, todas nuestras capacidades en todas las áreas. Y bueno, ahí este, recientemente, eh, con la dirección de la doctora, se ha, hemos conseguido un, un nuevo proyecto que es un centro interinstitucional este, que se llama Biorefinerías del Norte Argentino y participan otras instituciones, la Universidad de Tucumán, el INTI, el CONICET, la UNAM. Este, y ahí lo que estamos planeando es tener acá una planta piloto que este, aproveche las capacidades que tiene la, la, la madera y todos los residuos para generar este valor agregado. Ahí Cristina te puede dar un poquito más de... Sí, este, eh, tiene que ver con el concepto de biorefinerías, que es eh, agregar valor a las materias primas eh, de base, digamos, renovable y generar compuestos que actualmente se generan a partir del petróleo, por ejemplo. Entonces, bueno, hay todo un, un background de capacidades y de conocimientos que están a nivel laboratorio y que es necesario para poder pasar a la escala industrial, pasar por una escala intermedia, que es la escala piloto. Entonces, eh, se necesita esa, esa capacidad piloto y para eso, este, a través de este CITES, como decía Pedro, interinstitucional, eh, conseguimos un financiamiento que originalmente iba a ser del BID y posteriormente se decidió que como es estratégico para el país lo financia eh, la nación con fondos del tesoro de la ley de ciencia, de promoción de ciencia y tecnología. Entonces con ese financiamiento tenemos para montar esa planta piloto, es eh, casi un millón y medio de dólares para lo que es edificio y equipamiento. Uh -huh. Esta cuestión de trabajar con eh, los desechos o residuos, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo concreto, por ejemplo, de, ¿de qué sería? Bueno, nosotros hemos trabajado con varios tipos de residuos como cascarilla de arroz, bagazo de caña de azúcar, este acerrín de algarrobo, pero eh, nuestra, la mayor parte de nuestros trabajos son con acerrín y virutas de pino, ah. eh, también de eucaliptus. Ah. ¿Sí? y entonces justamente contratando químicamente, bioquímicamente este, y, y, o físicamente ese residuo logramos obtener productos como por ejemplo el xilitol que es un edulcorante natural que se pone se usan los jarabes en los dentífricos este, o la vainillina que es la esencia de vainilla que se pone en las tortas, o sea son productos que históricamente han sido derivados del petróleo la vainillina en realidad originalmente era de la vainilla, pero, pero es mucho más económico hacerlo a partir de, de, de la base fósil, entonces este, lo que se comercializa más económico es así. Entonces, digamos, eh, generamos toda una serie de productos, entre los que hay productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, eh, materiales, nuevos materiales, como la nanocelulosa, por ejemplo, que se, tiene muchísimos usos como material de refuerzo. Este, y se puede obtener todo a partir de algo que es muy barato, porque en realidad es un subproducto de eh, la industrialización primaria de la madera. Qué interesante, ¿no? Y tenerlo aquí en el campus universitario también tiene un valor agregado eh, para los investigadores también del, del, de, la, de aquí, ¿no? Del sí. ámbito universitario. Exactamente. La idea es, este bueno, nosotros también estamos eh, a través del programa Construir Ciencias y a través del programa Equipar Ciencias, está... Vamos a acceder a equipamiento estratégico, tanto por el lado de la universidad como por el lado del CONICET. La universidad está, este, tiene todo listo para hacer el pago del microscopio electrónico. Es un microscopio único en la región que también se va a instalar en el campus y que va también a aportar capacidades, así como el laboratorio de química fina que se está terminando de instalar, para que los investigadores tengan todas las herramientas, digamos, en las distintas áreas en las que están, para poder, y además se produja ese cruce, ¿no? esa esa, esa colocalización en los polos científicos colabora mucho porque hay áreas del conocimiento, por ejemplo, anteayer estábamos juntamente en un foro de la importancia de las ciencias sociales, por ejemplo, y la, la facultad y el instituto están planificando también venir para acá. Entonces, eso te enriquece, te permite estas colaboraciones. A veces, en, en, en, cuando almuerza, cuando toman un café, se cruzan los investigadores y aparecen estas ideas que multidisciplinariamente mejoran un poco el impacto que tenemos en el territorio. Así que, bueno, una perspectiva, proyectos para el año 2023 ya, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos eh, por visitarnos, por el tiempo y bueno, eh, est estaremos atentos al desarrollo de, de esto. Bueno, muchas gracias, saber? Florencia. Bueno, nosotros ya cerramos el programa el día de hoy. Eh, recordá que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales para sumarte a esta comunidad informativa y estar enterado de todo lo que ocurre en la universidad y lo que ocurre en la sociedad también. Nos despedimos, que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos. chao chao.